Deja like en los siguientes 5 segundos o mala suerte en 2021. Código MrTeneox. Sí amigos, la temporada 6 de Fortnite ya está con nosotros. Así que hoy vamos a ver la reacción a la nueva temporada y... Al evento, porque recuerden que Fortnite dijo que sí había evento, pero dentro del juego primero hay que abrirlo, así que tranquilidad. Antes de nada os digo que podéis conseguir el pase de batalla totalmente gratis. Lo único que vas a tener que hacer para poder conseguir un pase de batalla es... Lo siguiente Suscríbete al canal si no estás suscrito todavía Porque estamos a punto de llegar al medio millón de suscriptores Y hermano, tienes que formar parte de la familia ya En segundo lugar, deja tu poderoso like en este video Que eso apoya muchísimo A ver si llegamos a los 10.000 likes en el video Antes de 24 horas Y por último, debes comentar debajo en los comentarios Qué te parece la nueva temporada Y por qué deberías ganar el pase de batalla iremos hasta 10 ganadores y pronto diremos quiénes han ganado por las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Así que vas a seguirme porque si ganas no te vas a enterar. Dicho todo esto, hermanos, código MrDneox en la tienda de Fortnite para pillaros el nuevo pase de batalla. Y, ojo, porque si veo que mucha gente apoya y mucha gente le ha gustado el vídeo, regalaremos en vez de 10 pases de batalla... 20 pases de batalla, así que todo el mundo con el código Mister Teníamos puesto en la tienda ya de ya. Y chicos, no me rollo más porque vamos a ver la reacción de la nueva temporada de Fortnite. ¡Ay, qué ganas tengo! ¡Oh! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Chicos, si alguien se pregunta por qué llevo este outfit, es porque era lo primero que he pillado en el armario. Y para mí, todo el año es Navidad. Ay. Voy a hacer lo que teníamos que haber hecho desde el principio. Voy a llamar a los siete. ¡Qué! Hiciste un juramento, estás traicionando todo. Por lo que... ¡Guau! A tomar por culo, loco. Voy a necesitar eso. Necesita la ayuda de los siete. Un, poco más. Te ¿Pilla la grieta. <risa> <risa> A la verga, cállate ya, cerda Uf, ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué? Vuelve la Pam. ¿Pero qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto? ¿Nos estamos volviendo locos? ¿Armas de rayos? Vuelve las, vuelve las escopetas antiguas No me lo creo, chulada, chulada ¿Pero que se han vuelto todos? ¿Por qué luchan entre ellos? <risa> <risa> ¡Hostia! <risa> ¡Hostia! <risa> uh! <¡Kabuki! risa> tío, Está guapísimo este tráiler, ¿eh? Frenético, no. Lo siguiente, guapísimo. <risa> lo <toqué> la! <risa> tío, qué guapada, tío. Qué guapada. Venga. Va a flotar, ¡hostia! Un meteorito, un meteorito. ¿Qué? El visitante, no me jodas, el visitante. Increíble, ha funcionado de verdad. Que sí, los ha llamado de verdad los siete. No puede ser. ¡Guau! ¡Wow, qué pena que esté un malo, tío. Me cago en Dios, que estoy malo. No, no, es que hayas ni cocaína ni nada, coño Que estoy malo ¡Oh! ¿Nuevo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es un nuevo visitante? Mira Sé que no tienes motivos para confiar en mí Pero... ¡Oh, no! ¡Espera, hablemos! ¡Hablemos! ¿Viva? ¡Oh, tía! ¡Qué guapo, tío! Puedo entregarte a lleno. ¿Genow? Y a las hermanas Y a las hermanas también pero antes necesito tu ayuda para arreglar eso. ¿What the fuck? ¿Lleno? ¿Quién es lleno? Trato otro. De momento. Oh. Hostia, lo iba a reventar, ¿eh? Manos a la obra. ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡Oh, ¡Oh, ¡Hola! Lo, lo, lo! ¿Lo habéis visto? Estoy flipando, ¿eh? Peña, estoy flipando. Necesitamos para volver a casa ¡Hostias! No hagas que me arrepienta Prepara ya al embuclado No tenemos mucho tiempo ¿El embuclado? Tú otra vez ¡Hostia! Tengo que jugar yo ¡Oh! ¡Déjalo! ¡Hostia! Vamos a salvar la realidad ¡Ah! ¿Qué le has hecho al punto cero? ¡A la verga! ¡No he sido yo! Ah. ¡Ha sido se ha liado todo tanto que no creo que pueda arreglarlo. No va a poder arreglarlo, amigos. Vamos a rendirnos. ¿Quién ha dicho nada de rendirse? Estad atentos. A la verga, a la verga, a la verga. el empiece a expandirse, ya no habrá vuelta atrás. ¡Oh, Dios! <risa> Malas noticias, han aparecido varios portales. No son portales. La realidad se está desmoronando. ¿Crees que deberíamos cerrarlos? ¿A ti qué te parece? ¿A ti qué te parece, crack. ¡Venga! ¡Hay que entrar! ¡Hostia, En el punto cero se puede cerrar con la grieta! ¡Vale, techo! A partir de ahora la inestabilidad va a crear. ¡Oye, va! ¡Cuidado con las olas de realidad! ¡Hostia! ¡La vivo! guardia! ¡Las olas de realidad cambian las cosas en una vida! ¡Soy una mariposa! Esa ha sido grande, va todo bien por ahí Bueno, ahora soy una mariposa, así que... ¡No! ¡Qué guapa la skin, eh! Y se ha vuelto mariposa, vas Jonesy ¿Vas a ser mis ojos y mis oídos? ¿Vale? Y mis brazos Venga, somos que nosotros, vas vamos, va vas. ¡Hostia! ¡La grieta ¿Vas a cerrar? portátil! ¡Uh! ¡Oh! <ríe> claro que puedes, vamos Hay que cerrar portales, amigos, hay que cerrar portales, eh ¡Rápido! Vale, nos llevamos este Venga. Vale, uno menos. ¡A la verga! ¡Bimba! Uno menos. ¿Dónde hay otro portal? Esto no puede ser bueno. ¡Hostia! ¡Qué bonito es un rato! ¿Qué es esto? ¡Buen trabajo! ¡Qué pero guapo! A necesitar más tiempo. Y sigue así. ¡Recibido! Veo tres portales más, pero el siguiente queda muy lejos. Ojalá pudiéramos esperar, espera! espera ¡Puedo teletransportarme! Agáchate. ¡Me agacho! Intentar pasar a los cazadores. ¡Ay, quien está a, a por este portal! ¡Hostia, soy un pollo! <ríe> ¡Soy un pollo! Bueno, en verdad da igual. <ríe> soy un puto pollo aquí. Estás... Impresionante. <ríe> vale, me llevo este portal. Eh. He pasado toda mi vida estudiando el punto cero. ¿Eh? No me deja. Pero es Ahí, arriba. No vale, me lo llevo. Venga, uno menos. Necesitamos ir más rápido. No puedo seguir así. Llévame a otro portal, llévame a otro tercero, portal. Que nos llevo al tercer portal. Venga, venga. A ver, ahora qué traje. Ah, seguimos como un pollo. ¿Lobos? Entonces, lo de los lobos es algo nuevo, ¿verdad? ¿Lobos? lobos. Las realidades paralelas se abren paso. Tenemos que seguir avanzando. Va a haber lobos. Una hora de realidad. qué guapa. Cosas cosas cosas Esta es me gusta, eh. Parece la de. La de Tom Raider, ¿no? ¿Se parece? ¿Es Tomb Raider? Me la llevo, me la llevo este es Tomb Raider parece, ¿no, amigos? ¿O qué? Vale, nos queda un portal solo, ¿eh? Solo nos queda uno ¿Cómo va todo por ahí arriba? Buah, está guapísimo, ¿eh? Miradlo de punto cero Solo queda uno Vamos Último portal Vale, lo tenemos aquí Ola de realidad, ola de realidad Tiene que abrir, ¿no? ¡Hostia! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! No me vendría mal una ola de realidad ahora ¡Corre! ¡Ciérralo! ¡Ah! ¡Soy Diana! ¡Uh! ¡Oh, ¡Mi skin favorita! Bien hecho. Vale, let's go Lo hemos conseguido, ¿no? ¿Hemos salvado punto cero? No Ese era el último Hostia, sí Creo que ya está ¡Oh! Vaya. ¡Qué, rico. qué guapo, hermano! ¡Un ¿Qué es este? El siguiente paso es crucial. Oye, ¿todo bien por allí arriba? No ah, es suficiente. No puedo detenerlo. Pero quizá pueda contener la explosión. ¿Qué es esta idea de olla? No tienes por qué hacerlo. ¡Va a morir! va a morir! va a morir! ¡Coño! Vamos irnos hasta conseguirlo. Necesita nuestra ayuda. ¿Vamos ¿Es esto, loco? <risa> Una puta torre. ¡Hostia! ¿Qué es esto, loco? Tengo que subir, ¿no? ¡Guau, guau, guau, guau, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, guau! Wow, wow! ¡Como la isla flotante! ¡No me lo creo! Como la isla flotante. ¡Hostia, qué guapo, hermano! ¿Puedo ir o no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Dios! ¡Qué épico, coño! ¿Y ahora aquí qué? ¿Adentro? ¡El visitante! Yo te ayudo. ¡Hostia! a tener otra oportunidad igual tienes que sellar el punto cero y sobrecargar el dispositivo Sobrecarga. tienes que sellarlo y sobrecargarlo en el tendremos que encontrar una manera de volver Así a la verga que pase, no te rindas nunca te encontraré y me lo contarás todo ¿Uh? tienes mi palabra ah, qué épico qué épico Lo, ¿Se lo traba? Hostia, qué épico. ¿Qué cojones acabo de ver? No aislados que nos sintamos Hay una fuerza instintiva que nos une. ¿Lobos? ¿Nueva arma? ¡Ojo! Oh. Adaptarnos Arco. en busca de aventuras. Vale, siguen los coches. Vuelve un arco diferente, otra arma nueva, otra arma nueva, otra arma nueva. Hostia, eso es el coliseo. A enfrentarnos a nuestros peores miedos. ¿Qué es eso? Un pájaro volador. A enfrentarnos a la oscuridad. Que... Al cambio el mapa de locos, ¿no? Por lo que veo. Una fuerza instintiva que existe. El Hostia, el cubo. Este tiene la energía del cubo. ¡El pollo! ¡El pollo! No me lo puedo creer que hayan venido. isla Se ha vuelto indomable Y vosotros también lo ¡Dios! ¡Yeah! ¡Neymar Junior. ¡Neymar Jr! Espero que os haya encantado el vídeo, ha sido una puta locura, ha sido una auténtica locura y yo creo que os ha gustado a todos porque la historia vuelve a ser protagonista. ¡Hermanos! Todos en la tienda, Código Mister... no se ve en pantalla, pero Código Mister de Neox todo el mundo y chicos apoyando al canal porque se va a venir algo súper guapo esta temporada.